Menor, ¿por qué no lleva eso, Menor? Deja eso ahí, deja eso ahí. No, porque él nos roba. Él nos roba Jimmy. Ya, menos. La escalera se la lleva. No, Menor nos roba. Ella es muy serio. Muy serio. Si uno no te ve aquí, ese vicio, hace cosas anda pues de madrugada viendo todo y cogiendo todo y después dice que no, que no roba y que es El vicio se hace vaina, ¿eh?